y andaban comprando votos sí, pero él perdió hay que decirle a la señora que según los números de la junta él perdió que sacó muchos votos es cierto pero el gran ganador, sí el que sacó casi nacionales. la mitad de los votos es cierto pero de que perdió perdió según los números de la junta no que lo bueno, diga bueno aparentemente yo. no está tan claro porque la junta va a investigar right. y ha continuado investigando entonces parece que ni para la propia junta la cosa está clara si Bien. no hubiera dado vamos un porcentaje no, pues ya, ya la junta proclamó vamos proclamó escuchar, pero está en investigación vamos a escuchar ayer ya. Sí, vamos para sí. que te de adelante adelante sí. Quiero iniciar precisamente, porque qué vaina con bueno, este tema de, de, de Leonel Fernández. No ha impuesto eh, los temas, Leonel. No Para se que vean, al, no se habla de otra cosa que no sea de él. Leonel, desde el principio, ha venido eh, haciendo denuncias. Lo hizo antes. Primero hablaron de jaque ruso. Eh, participó en el torneo. Luego dijeron que fue un algoritmo. Luego dijeron que fue Jochi Gómez se tuvieron que retractar, ya no son los hackers rusos, ahora es un hacker indio, indio. o hindú, no sé cómo se dice. E indio, eh, e indio, e indio. Indio. Un hacker indio. Luego dijeron y utilizaron, que aquí es donde yo creo que Leonel se está equivocando mucho, utilizaron el supuesto 4.85% de los votos. Oigan qué vaina la de Leonel, cuántos errores comete. Dijo que Participación Ciudadana manifestó que el 4.85% de los votos... No coincidía el voto con el recibo. Grave error de Leonel Fernández, porque Participación Ciudadana no fue eso lo que dijo. Eh, en la observación que hizo Participación Ciudadana, se estableció que entre 192 mesas, 18 personas dijeron, dijeron, oigan bien, dijeron que el voto que ellos emitieron no les salió eh, igual que el recibo. Pero entonces, ¿por qué no se impugnaron esa mesa? Porque eso tampoco es verificable porque ellos no presentaron ese recibo, porque el voto es secreto. Fue que lo dijeron. Y eso, eso, eso 18, esas 18 personas en la 392 mesa representan, oigan bien, señores, el 0.000%, no el 4.85% de los votos. Y eso que no lo diga yo, investigan para que no, ustedes No, es vean. que tú te equivocado. No es de los votos totales, es de lo que ellos consultaron. De lo que participación ciudadana. Pero con consultó, relación a los votos, bueno, amado, con relación a la totalidad ah, bueno, de los votos, representa. A la, a la votación general. Representa el 0.004%. Pero, o ellos, sea, pero participación no ciudadana nada. no habló de ese número, habló del número que ellos manejaron, que fueron 300 y pico de personas a la. No, que no, no, 392 mesas. Mesas electorales de donde salieron 18 personas diciendo Porque tampoco pudo ser verificado Porque ellos, ellos depositaron el recibo O sea, eso no es verificable Por tanto, no tiene, eso no, no, no se constituye en una verdad jurídica Eso por, ese, por esa parte Ahora bien, quisiera que me coloquen una fotografía de Leonel ayer Con una foto de Juan Bosch Con una gorra Sí, con, sí, con una, una, una gorra de Juan Bosch la Por favor, gorra, la, la foto que envíe Leonel está queriendo venderle a la sociedad dominicana que él es la, la digna representación de Juan Bosch. y bueno, que lo él Juan se Bosch, va ¿Lo dijo Juan Bosch no, antes, no, Juan, de, antes de morir? Eh, sí, sí, cómo no. Eh, claro que sí. sí. antes de morir, pero Juan Bosch no vio el gobierno de, de Leonel Fernández. No lo pudo ver. Claro Entonces, que sí, él, el primer Leonel gobierno Fernández, de él estuvo vivo Sí, los claro, pero, años. Ya, pero ya no tenía juicio. Ajá. Dame el favor, eh... Leonel se ha querido vender porque se va del PLD, eso está claro, de que él me voy del PLD porque yo soy la representación de vos y voy a hacer lo mismo que hizo vos con el PRD. Se está vendiendo se como un santo. Se ahora. está vendiendo como la representación. Y yo debo decirle a Leonel Fernández que él no representa a Juan Bosch. Juan Bosch era un demócrata que cuando, cuando pudo ser presidente prefirió renunciar a su propio partido que el PRD. E irse, ¿sabe por qué? Porque él decía, si yo llego al gobierno con todos estos sinvergüenza que me acompañan aquí, voy a ser un desastre. Y prefirió no ir, no no candidatearse y, y mejor dejar el partido. Oigan esto, la, la, el pensamiento de Juan Bosch. Son contextos Pero, diferentes. Leonel Fernández. La tiró, vida no es unilineal. Sí, está bien. Eh, pero lo que no yo quiero que tú me digas. La vida es amargámica. La, vida, la de una vida sola política. No es en blanco y negro. Pero no, y sí, pero me, pero, pero me está incidentando. Eso, pero me está la vida incidentando. Eso, me está incidentando. Y momentos, eh, y lo que yo, cambia, yo quiero que tú me digas. Si él óyeme, aplicó el librito de Juan Bosch. Óyeme, el libro que cambia, él aplicó. El libro que cambia, él aplicó, amado. Fue el libro de Balaguer. Dando Oye, yo pues lo dando dije yo cajas. aquí hace varios días. El clientelismo, el patrimonialismo de Leonel, la corrupción se acerca más a Balaguer que al propio en ese Bosch. PLD, eso lo dije yo hay varias que veces. Decirlo, en ese PLD no hay nadie que represente a Juan Bosch en la actualidad, ni Danilo no? Medina, ni Lionel Fernández, no? ni Gonzalo ni nadie. ¿Quién dijo que no? no Todavía hay, queda mucha gente porque linda. la práctica ha sido totalmente contraria a lo Pero que planteaba por Juan Bosch. el eh, Ninguno. Hay que decirlo. visto No, ninguno. Hay que partido. No podemos negar a la realidad. ni Juanito Antigua tampoco. Pero ese es tu tío. tío. Es mi tío, pero tampoco representa. Juanito, lo que Juan Que para ti nadie sirve. No, es que no, señores. No, es que no estoy diciendo que no sirven. Pero tú lo acabas de decir. No, no. Lo descalificaste. Lo que yo estoy diciendo es que ninguno representa el ideario de Juan Bosch tú acaba de decir que tu tío no representa. Claro que no. No representa a Juan Bosco. No representa a los buenos es ese, PLD, ese PLD, ahora mismo, eh, está, está utilizando el libro de Balaguer. Y todo el mundo aquí lo sabe. Y Danilo. Eh, todos, y Gonzalo. Todos, todos. Están utilizando y han utilizado el libro de Balaguer. Pero entonces no tú te utilizado. contradices ahí. Se metió 20 años, 20 años de presidente Pero con qué ese señores. No a lo que yo me estoy refiriendo es que... que le mataron dos no porque el Moreno se le puso en el medio. A lo que yo me estoy le, refiriendo ahora si es no que no, Lionel no puede venir ahora a venderse como un bochista cuando siempre ha utilizado el libro de Balaguer. Lo único que él ha sido más demócrata. Que fue más democrático que Balaguer Porque Balaguer utilizaba la fuerza y la sangre Son tiempos diferentes La fuerza y la sangre y Jean, Pero en el PLD hay más gente buena Sí, pero ¿dónde están? <risa> <risa> ¡Muéstramelo! Ajá, sí, pero dos. no Tú eres un tipo contradictora, hasta contigo mismo, tú mismo te contradices Pero que una cosa es que haya gente buena y otra cosa es que estés representando a Juan Bosch. Dame, un par Dame, de días que voy a averiguar. Ah, pero quién? ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Quién representa? ¿Qué edad tiene tu hijo? Está muy chiquito. Ocho. Ay, yo lamento esos muchachitos cuando creen que quieran salir a la calle. Lo que pasa es que, que mi planteamiento están chocando, están chocando con una tradición. En el PLD no hay nadie que representa a Juan Bosco es no muy osado de tu parte no, es que nadie alguno no, de haber pero González fue a la tumba hay muchísimas no, no, no, no, no. hay muchísimos eso, eso muchísima no, Elena no, no. representa a Juan Bosch ¿o no frantejada no, no frantejada, no, no, del frantejada. Está, usted está equivocado frantejada frantejado un no, hombre, hombre muy serio muy serio muy serio claro que sí muy seria aquí hay gente seria rechazó incluso anuncios políticos porque no estaba de acuerdo con el candidato de hay de la de ay, él se de la que la también. la de la de la de la tío no que pasa eh, es que tú la de de coche de la de aquí de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de y ese es eh, eh, eh, el planteamiento de Juan Bosch. Gente con botella pero deberían renunciar excepciones, partido. Hay excepciones. Y tú dijiste aquí, Carolina, tú dijiste aquí que hay una muchacha nombrada con 110 mil pesos. Respetame la dama. ¿Por pero, pero no, pero claro. Tú dijiste aquí, señalarla con el dedo es un irrespeto para esta dama. Estaba criticando ayer <risa> aquí, estaba criticando <risa> el nombramiento yeah. de la pero muchacha. Pero no, es, ya. lo que te queremos, a dónde te queremos ahí. ir. ¿A dónde te, que te, te queremos llevar? ¿A dónde te queremos llevar, Yeyan? Es que en todo hay excepciones. Claro, bueno, yo favor, yo mira, El PLD está Aquí el, el director... Yo, es, no el, el... yo no he el... dicho que no hay gente seria, porque por ejemplo, ah, hay mucha gente seria. Oye, al... oye al... Se acaba de echarse para atrás ahora. No eso, que es eso. Que lo, lo al, contrario. Al, De lo que yo me estoy refiriendo es el planteamiento. de Juan está prostituido, Es el pensamiento de Juan Bosch. Yo está no sé prostituido no gente seria el PLD. ahí. Claro que hay gente seria, pero que no están siguiendo el ideario de Juan Bosch. Claro, ya están profanando lo, Juan Bosch claro que lo están profanando y lo han permitido cuando hay una botella, cuando hay una mujer nombrada porque porque, porque tiene un cuerpazo y está ganando 110 mil pesos, eso es profanar a Juan Bosch eso no se corresponde con el planteamiento de Juan Bosch y todo el que está ahí lo ve y lo permite, es parte de eso eso es lo que yo quiero significar aquí señores es decir que todos los que están <ríe> no ahí son parte de eso sí, es que está ahí, no ha renunciado, es parte de eso. Bueno, Juanito, ¿qué es entender. lo que tú te has mandado para acá? <ríe> la verdad. Señores, nosotros regresamos mañana con otro programa igual o de mejor contenido que el del día Coño, de hoy. Pasen un feliz resto del día. Profanando, Juan Vos.